Presumido, te sumido, es un zumbido, tu alarido, no puedes jugar tú conmigo. Hoy piso fuerte y te lo digo. Presumido, te sumido, es un zumbido, tu alarido, no puedes jugar tú conmigo. Hoy piso fuerte flow y 2 por dos encima en directo pierde el aliento se cree mejor que el mejor de todos contento es una falta de respeto es el universo después de la entropía y crea sus versos a mayor utopía sus letras parecidas a la ambrosía habla de Gutián con melancolía te aseguro que ni una sola vez lo reprodujo en su puto mp3 resume de su enorme sensatez por donde busco solo hallo su presume resume de lenguaje y parece un animal se atreve a dedicar la escena nacional sin un proyecto que al menos lo respalde me encantaría aplicarle a de presum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 Presume de tus beats comprados cuando al menos sepas cómo montarlos Tu rap es una mierda sin un buen productor Y aún teniéndolo son astronautas Deja los platos y no sabes usarlos, boxea sin cubrirlos, delicados costados, haces chistes y solo son angrillos y no lo haces solo, venga yo tu millo, te falta talento y no lo haces votar, vas tan lento que yo ni tu flota, Flotarás en el río de la derrota, roncarás contra el casco mis botas, cazadores avalúan, torrar como basura, cazadores evalúan, arte como fisura, vine a aplastarte y lo hago sin mesura con dos estrofas has quedado de textura. Presumido, te sumido, es un zumbi. Jugar tú conmigo, hoy piso fuerte y te lo digo. Motor de avión en mi dicción, sin visión de destrucción, con locución, locución, el micrófono es mi don ejército del léxico y ejército mi sentido. Y dos, tántricos, salvados de cerdos, de ser dios Ya me encargo, tardo tu encargo, salgo y te cargo, Tanto pecado, huele a pescado Bonito en tu intro, voy con su nitro Corito es el himno, en el mío No hay comparación, no hay competición No hay más conexión, soy tu perdición Ya ves lo que hago, es mi método Poder uno, poder dos, poder total Esa es una metáfora. Ah, sí. Muy bien, pero soy mucho más literal. Si ves que hago esto... Oh, oh, oh, significa que te digo literalmente que voy a fracturarte todo si me vuelves a tocar. ¿Vamos bien? Claro.